Bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante, de interés toral para, para los miembros de una comunidad. Eh, yo primero hablaría de la comunidad que que van a enfrentar los partidos políticos en Guanajuato. Yo sí creo que hay un cambio muy importante en Guanajuato y en los guanajuatenses. Yo considero que en esta ocasión los partidos políticos tradicionales van a enfrentar a una ciudadanía, ciudadanía, ciudadanía mucho más actuante, mucho más reflexiva y también mucho más estratégica en sus decisiones. Eh, han sido ya muchos años de malos gobiernos en Guanajuato, de pésimos, de muy malos gobiernos que poco han puesto a favor de la construcción de un Guanajuato mejor, más, más organizado, eh, mejor administrado y que pueda realmente eh, gestionar los asuntos relativos al bien común, a aquellos que nos atañen a todos. De tal manera que el primer paisaje que tenemos frente a la situación electoral de, del 2021 es un paisaje diferente. Es un paisaje arañado probablemente. Es un paisaje donde el gobierno decidió arañar a los ciudadanos y los ciudadanos, van a tener que responder a esta serie de arañazos y agresiones que se están descubriendo día a día. De tal manera que la situación yo espero, y lo espero de veras de corazón, tiene que ser diferente a lo que ha sido todas las demás ocasiones. Primero hay que comentar que a diferencia de que tradicionalmente nos han vendido la elección local como una elección para decidir y definir quién es el alcalde. La verdad es que de acuerdo al 115 constitucional, el artículo 115 constitucional, el municipio se gobierna por medio de una institución, de una vieja institución eh, medieval que se llama ayuntamiento. De ahí viene la palabra ayuntamiento, que es junta. Y es un gobierno que se define como gobierno por consejo, que significa que es una entidad colectiva que va decidiendo los destinos y la administración del en este caso. Juntamos las dos instituciones, el municipium de referencia romana con el ayuntamiento de... Eh, referencia hispánica, eh, edad media, y tenemos este gobierno en México que es el ayuntamiento y que realmente, como no lo hemos ensanchado desde el punto de vista constitucional, pues tiene muchos agujeros, muchos eh, problemas para adecuarse a las ciudades del siglo XXI. Pero bueno, Ahí estamos. No ha habido realmente eh, el talento de parte de los políticos mexicanos para ver que gran parte de nuestros problemas está precisamente en la administración del ámbito local. Pero bueno, eso hay que verlo en otros niveles de gobierno. Aquí lo que nos toca es lidiar con el ayuntamiento el ayuntamiento es el que gobierna y vamos a votar por ayuntamientos y votamos por ayuntamientos que lo que proponen los partidos políticos a votar eh, y así ha sido desde hace muchos años es un, una lista, un listado de personajes para constituir el ayuntamiento y estos eh, entran por por, por por el principio de proporcionalidad para constituir esta junta, esta junta muy importante, que es la que va a regir los destinos. El presidente municipal o alcalde es el que preside el ayuntamiento. Es el presidente del ayuntamiento, preside, lleva el, las juntas de ayuntamiento conjuntamente con el secretario, etcétera. Pero quienes dan las últimas decisiones, quienes tienen el poder decisorio es el conjunto de regidores, síndicos y alcalde. De tal manera que puntualizo lo que vamos a elegir va a ser un ayuntamiento. Ahora quedaría discusión cómo sienten ustedes que debe pensar el ciudadano de cómo votar para elegir a los mejores, como miembros de ese ayuntamiento, olvidando por un momento que ahí va también la persona del alcalde. Alguien, eh, licenciado Santibáñez, por favor. Yo veo, Carlos, que hay una perversión en la reforma de la ley orgánica municipal, que hicieron los diputados. Primero, hablan de reelección, una, algo que no existía antes. Dos, Ahora resulta que los aspirantes a la alcaldía por otros partidos políticos al ser derrotados pueden ser miembros del cabildo, ¿eh? Y entonces si vas viendo qué gente se está apuntando en los otros partidos políticos, ya están cohabitando con el que pretende reelegirse. Entonces empieza la perversión. Entonces a la gente que va a ir a votar va a encontrarse con una elección muy amañada. Olvídate la compra de votos. Muy amañada. Porque no son los partidos políticos los culpables. Y quiero hacer una excepción. Vean ustedes en Estados Unidos cómo la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos democráticas le permitieron a Biden ganar. Trump, por más lo que quiso hacer, chocó contra esa pared. Eso todavía no lo tenemos en México. Los partidos políticos no, no son los culpables. Estamos confundiendo partidos políticos con dirigencias políticas, Carlos. Y eso es muy grave, porque el partido político es una institución democrática que lleva la democracia caminando en buen rumbo. Pero a la hora que las diligencias, cualquier partido que sea, se montan gente con intereses, perversiones, etcétera, etcétera, Tú lo has escrito varias veces, eso es lo que ha desvirtuado lo que hoy en México nos está pasando hoy tenemos una crisis oh. brutal de la democracia mexicana por la desvirtuación o el desvirtuamiento del movimiento de la gente la gente ya va a votar contra algo ya establecido por los grupos de poder que se han apoderado, valga la de los partidos políticos eso sí quiero subrayarlo antes de hablar de los nombres, sino ver ¿Qué es lo que ya están haciendo las gentes? Eso es lo delicado que vamos a vivir en la ciudad de Guanajuato. Paloma, terminé. Maestra Silvia. Mira, este, yo yo coincido en parte con, con lo que dice Carlos del perfil de, de los miembros del ayuntamiento. Pero para mí el, la figura y el liderazgo de quien va a presidir el ayuntamiento es muy importante. Eh, creo que ahí lo que deberíamos de proponer como observatorio es un perfil de ese liderazgo, es decir, el perfil de quien va a presidir el ayuntamiento creo que es importantísimo. Claro que el, el cabildo es, es también importante, pero estamos viendo las consecuencias de la falta de liderazgo, de la falta de compromiso y creo que, que sí, en tiempo deberíamos de... De perfilar eh, lo que desearíamos como liderazgo al frente de la presidencia de Guanajuato, porque la ciudad de Guanajuato está ahorita en un momento, en mi opinión, eh, de, de, de no sé si redefinirse como un como una ciudad eh, naturalmente patrimonio de la humanidad, pero con vocación turística este primordialmente o o ¿Cuál es verdaderamente lo que queremos de la ciudad de Guanajuato para dentro de 15 a 20 años? Creo que es el momento, no solamente de, de definir el perfil de liderazgo de la presidencia, que es importante, sino cómo vemos al Guanajuato dentro de 10 años en su desarrollo urbano, en su desarrollo educativo, en su desarrollo social. Creo que es un conjunto de, de, de condiciones que que es muy importante definirlo en este momento antes de que se inicie el proceso de, de, de sucesión en, en su caso o de renovación de, de la presidencia eh, si fuera necesario. Entonces creo que va más allá. Creo que es un momento muy importante, para Loma para Guanajuato y, y no solamente por el perfil de liderazgo que vaya a presidir la aquí el cabildo, sino con la visión de qué que Guanajuato queremos, este, cuál debe de ser su desarrollo urbano, cuál debe de ser la atención a los grupos sociales más desprotegidos. Eh, hay tanta problemática que atender y creo que, que estamos en el momento para hacerlo o para ayudar, cuando menos con, nuestro, con nuestras opiniones, a formular una propuesta para el la próximo la próxima cabildo, ¿no? Gracias, maestra. Licenciado Guillermo. Sí, gracias, eh, Paloma. Bueno, yo creo que <coughs> al final de este trienio que está empezando, tenemos que reflexionar lo que nos eh, necesitamos eh, en el gobierno y administración municipal. Bueno, y serían estas dos cosas, eh, alguien o un, un grupo colegiado que apoye a un líder, que sean capaces de administrar el municipio de Guanajuato, pero también gobernarlo, no solamente administrarlo, no solamente hacer que se usen de mejor manera los recursos, sino que los proyectos que se vayan a desarrollar, estén dentro de un marco de planeación donde la prioridad sea el Guanajuato que, del futuro que queremos, del que hablaba este, Silvia Álvarez. Yo creo que lo primero que queremos para Guanajuato es independientemente de que sea turístico o, o no, o como decía Mariano González en su eh, participación con nosotros, pues que vea a Guanajuato como un relicario que lo cuide como algo muy valioso y ese es un aspecto, que la administración vaya con esa línea de cuidar a Guanajuato. Pero también, por otro lado, los que vivimos, los ciudadanos, de a pie, los que no sabemos de la historia de Guanajuato, ni queremos ser parte de ella, queremos un Guanajuato que sea vivible, respirable, transpirable, que se es decir, que haya agua, que haya aire limpio, entonces eso tenemos que cuidarlo independientemente de la vocación del municipio, si es turístico o no, eso es, es quedaría en segundo lugar en primer lugar, un sitio habitable, habitable y que los ciudadanos conservemos todo lo que Guanajuato ha sido en su pasado y en su historia y para eso necesitamos pues alguien con, con visión con un liderazgo probado y eh, que no tenga eh, cola que le pisen, ni que tenga otros intereses más que el buen gobierno y la buena administración del municipio de Guanajuato. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Lolita? ¿Lolita, Lolita está levantando Lolita. la mano? ¿Lolita? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todos los que nos están siguiendo, a mis compañeros del observatorio. Bueno, yo sí quisiera comentar algo muy importante. Eh, a través de los años nos hemos dado cuenta que la ciudadanía de Guanajuato casi siempre se va por el que viene encabezando la planilla de cada partido. Sí, por eso empe empezaron a salir ya los los este los ciudadanos que quieren ir por la independiente independiente, perdón. Eh, Creo que lo que dice la maestra Silvia sí es importante, que tenemos que ver el perfil de cada persona que va a representar esa planilla, pero sin embargo, como guanajuatenses, siempre nos hemos inclinado más por ese lado, por ir a, por el perfil de ese, de ese personaje. Sin embargo, yo considero lo que dice Carlos, que es importante, muy importante ver quiénes vienen en esas planillas que son los regidores son los que van a levantar la mano y van a probar las ocurrencias de nuestro señor presidente o, o los programas que a veces por compromiso se tienen también de los directores de cada de cada dependencia que forma la el, el, el, el ayuntamiento bueno no el ayuntamiento la presidencia municipal y que están a modo sí los los directores a veces están muy a modo con el presidente es el que los pone entonces sí es importante que la gente que entre como regidores sí, tengan la visión de un guanajuato mejor que, que, que sea para mejorar no no de presidente ni de sus compadres ni de mi amigo ni del amigo del de quien haga la propuesta sino que sea en beneficio realmente de todos los guanajuatenses o sea eso es lo que se tiene que buscar también. Definitivamente yo creo que sí hay que cambiar el, la forma de cómo la gente ve al, al presidente o al que va encabezando la planilla, pero sin embargo necesitamos ver que el cabildo esté eh, conformado por gente preparada. Porque las planillas son ad hoc. Las planillas, eh, el presidente... Va dirigiendo, eh, es el que encabeza, pero sin embargo, las planillas de las demás, eh, de los demás partidos, eh, vienen gente que están acomodadas o que soltaron una lana para, para ser el primer regidor. Eso no es tapar el sol con un dedo, ¿sí? Eso ya lo sabemos todos. Todo mundo eh, eh, levanta la mano, pero lo que quieren es ser regidores para poder hacer sus maniobras a su contentillo. Eso es mi opinión. Muchas gracias, Lolita. ¿Quién? Doctor. Arcos. Ah, perdón, perdón. Eh, maestra Carla. Hola, muy buenos días a todos. Eh, hola. Yo como... hola. Hola, hola. Buenos días. Yo concuerdo completamente con Lolita, concuerdo con la maestra Silvia, con Carlos, de que sí debe de existir un perfil para llevar a cargo, para llevar a cabo el cargo de presidente municipal. Y también retomando las palabras del doctor Mariano de hace unas semanas, que la persona que gobierne Guanajuato debe de ser aquella persona que ame realmente a Guanajuato más que a sus intereses propios. Por otra parte, también pues un exhorto a la sociedad eh, que veamos a la democracia no como una democracia representativa, sino, una, sino como una democracia participativa eh, y que tengamos como ciudadanos ese límite de, de llevar, que no nos limite nuestro papel mm, solamente al sufragio, al voto, eh, que, que asumamos un rol protagónico, activo y propositivo desde la elección de, de a quién queremos como representantes del ayuntamiento. Eh, por otra parte, eh, pues creo que es la única manera en cómo podemos como sociedad realmente enfrentar desde nuestro espacio local eh, pues factores de cambio hacia el gobierno municipal. No podemos dejarle tampoco todo al, al municipio y menos si las personas que están ahí, pues no hacen nada. Necesitamos también abrir como ciudadanos mecanismos de información, de consulta y de, y de participación activa para llevar a cabo transformaciones sociales. Eh, también es importante la participación de las asociaciones civiles, de las organizaciones cooperativas, eh, nos estamos enfocando también mucho en lo que pasa en el centro de población de Guanajuato, pero recordemos que también existen comunidades alrededor de la población eh, y que conforman también nuestro municipio, eh, también necesitamos las organizaciones, incluso sindicales, como parte de la sociedad, no como apoyo para las reelecciones o para, o para hacer sus maldades, ¿no? sino que realmente también asuman ese papel de sociedad y, y que en conjunto trabajemos. Eh, y por qué no decirlo, también las revoluciones sociales y todos aquellos guerreros, como tenemos aquí este, muestra de ellos a Lolita y a Paloma, que, que, que, que se hagan revoluciones sociales, o sea, que realmente exista un cambio de pensamiento, un cambio en, en la manera de hacer política y también un papel muy importante y, que, y es un llamado y es un exhorto a los medios de comunicación, que sean medios de comunicación objetivos, que no sean medios de comunicación amarillistas o que ya les llegaron al precio para estar hablando bien de su eh, candidato, y quieran desprestigiar o quieran desacreditar a los demás participantes. Eso es mi comentario. Muchísimas gracias, maestra Carla. Doctor Arcos. ¿Me porto rojo, Ahora sí ya, es que estaba apagado. Buenos días a todos. <risa> Bueno, y realmente lo que observamos aquí en el, en el observatorio es la manera como se ha venido generando todo el ayuntamiento, pero ya con una inercia de muchos años, ¿sí? el, el, la, la elección del presidente, o sea, nuestro representante, que es el representante a final de cuentas de, del pueblo y todos los miembros del, del ayuntamiento y del cabildo, pues. Aquí lo que eh, se nos olvida o lo que yo pienso que se ha olvidado mucho en la población es que el pueblo es el que manda, el pueblo es el que debe de llevar las riendas de, de, de, de la ciudad por los intereses propios como ciudadanos ¿no? de la, de, en, en esta ciudad y que debemos de buscar, si sí, eh, estamos coincidiendo todos en una persona que nos represente como presidente municipal, pero que forme parte de un equipo, de un equipo de, de ciudadanos preocupados por la ciudad de Guanajuato. ¿Sí? Eh, es eh, la famosa gobernanza de la que se ha hablado durante años y años y años, eh, realmente no está, o cuando menos así lo observo yo, no ha estado aplicándose como debe ser. Las propuestas de obra pública, las propuestas de aplicación de leyes, reglamentos y todo lo demás debe de venir del pueblo ¿sí? o sea nosotros somos los que tenemos que estar buscando la manera de que todo esto se haga ¿no? eh, porque si no hemos, vemos observamos que hemos estado cayendo en en este acciones que se le ocurre a alguien Normalmente en el aparato administrativo, hablemos de obra pública, por ejemplo, que es lo más visible, ¿no? A final de cuentas. Y decir, es que hay que hacer este, este, esta obra, sí, pero ¿cuál es el beneficio social? O sea, las ocurrencias no deben de ser este, las prioridades de, una, de un ayuntamiento. Creo yo que debe de surgir todo de la parte, de, de la parte del pueblo. La base, la base de todo esto es el pueblo, ¿sí? Y las, y las eh, sugerencias y las actividades y la aplicación de leyes y reglamentos, pues debe venir del pueblo. Yo, yo, yo observo las diferencias que se tienen ahí dentro del ayuntamiento y que unos dicen sí y otros dicen no, y no se apoya precisamente por lo mismo, porque no hay una idea general de qué es lo que se debe hacer ahí adentro. ¿no? Y yo pienso que hasta para ellos sería mucho más provechoso y menos desgastante en un momento dado, que todos se pusieran de acuerdo con lo que, con lo que se va a proponer. ¿no? Eh, es, es lo que yo observo como miembro del, del observatorio y lo he observado durante muchísimos años. ¿no? Y, y platicando con gente de otros, gente de Guanajuato que vive en otros países, o sea, dicen, es que las propuestas vienen del pueblo. ¿sí? Eh, o sea, es, necesitamos un puente. O sea, pero llevan, llevan la propuesta al ayuntamiento y dicen es que necesitamos el puente en tal lugar. Sí, pero no hay recursos. Bueno, nosotros aportamos, ¿sí? Nosotros aportamos y lo manejamos como un impuesto especial, pero es que nos, nos es indispensable hacer ese puente, puente para poder comunicar la comunidad fulana con la comunidad perengana. Y no son ocurrencias. No son ocurrencias de una persona o de un grupo de personas, sobre todo que están en el aparato administrativo, porque vemos que lo que hace el aparato administrativo no coincide con lo que quiere el ayuntamiento. ¿sí? Y empiezan, empiezan los jaloneos. Es desgastante y a final de cuentas, pues no nos lleva a nada bueno. Eso es lo que, lo que yo veo, es, es lo que yo observo. Muchas gracias, doctor Arcos. Antes de... Ah, perdón. Licenciado Carlos Arce. Yo creo que es muy interesante lo que se ha expresado y sobre todo la parte más cruda de, de la cuestión que la tocó Lolita, de cómo se ponen de acuerdo y, y, y de cómo, a ver, el problema principal del ayuntamiento, y esto es lo que me gusta, estamos ya hablando de ayuntamiento, nos estamos olvidando ahorita de la parte del alcalde, eh, del ayuntamiento. Eh, el problema es que el ayuntamiento, y seamos claros, para así comunicarlo con la audiencia, se ha convertido en un nodo de negocios. Ese es el grave problema. No tenemos un órgano de gobierno, tenemos un nodo de, de negocios. Por lo tanto, se trastoca toda la gestión eh, pública local. Entonces, lo que, la, la solución es muy sencilla muy difícil de llevar a cabo, pero es muy sencilla. En esta próxima elección hay que transformar al ayuntamiento de un nodo de negocios a un órgano de gobierno, que es para lo que está diseñado. En el órgano de gobierno puede haber muchas discusiones, puede haber incluso hasta violencia, enojos, etcétera, pero es en el sentido de cómo los personajes que ahí actúen vean la gestión pública vean cómo se resuelven los problemas públicos, los problemas administrativos de gobierno, etcétera. Ese es el trabajo del ayuntamiento, la discusión pasional muchas veces, en fin, eh, con datos, con estadística, eh, etcétera. Ese es el ayuntamiento como, como está diseñado. Pues. Pero cuando se convirtió en nodo de negocios donde se pactaron sobre todo las primeras regidurías para ver quiénes integraban eso y se pusieron de acuerdo con el presunto ganador y se pusieron de acuerdo cómo metían votos en las zonas rurales para que gane el que querían que ganara y ellos entraran tranquilamente en, las, en, las, en los primeros lugares de la, de, la, eh, de la planilla, pactaron incluso las el, el, el... diputaciones federales y las locales. Eh, eh, el actual alcalde pactó su, su, su eh, elección para, para diputado local, eh, con quien iba para diputado federal, etcétera, y hubo ahí contubernio, en fin. Entonces es distribución de posiciones en beneficio propio. Entonces esto es lo que tergiversa todo el asunto. ¿Cuál es la solución? Llevar al nodo de negocios a lo que antes era y a lo que ha sido y a su función primigenia, que es un órgano de gobierno. Para eso hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, ahí sí reclamo de parte de especialmente de, de, de los diputados, el que no haya habido una propuesta para obligar a los partidos a nivel local a tener elecciones primarias. El asunto de las elecciones primarias hubiera roto todo esto porque estarían abiertas a los ciudadanos y los ciudadanos decidirían quiénes, quienes se inscribieran por cada partido, podrían, deberían de ser los candidatos. Esto, por supuesto, en cuanto se planteó, pero ni siquiera se tocó, ni se discutió ni nada. ¿Por qué? Porque esto es el veneno puro en contra de la partidocracia aquí el problema es la partidocracia como lo señalaba el piri este el, el asunto es la partidocracia las dirigencias de los partidos están muy acostumbrados a este juego entonces tú me respetas en, tel, en tal lado es más el planteamiento de la de la eh, en estos términos de partidocracia es tú eres dueño de tales municipios el otro partido es dueño de estos otros y cada quien hace lo que quiere en su municipio. Así sucedió en Guanajuato. En Guanajuato se lo regalaron al PRI durante tres trienios. Y ahí puedes hacer lo que quieras. Y si quieres poner casas en la bufa, pues pon casas en la bufa. El gobernador, el gobernador en aquel entonces, Oliva, pues... Calladito, se vio más bonito, nunca intervino en el asunto, aún cuando era, era un asunto grave hace 10 años en Guanajuato. A mí me lo dijeron los regidores del PAN, tenemos instrucciones de no decir nada por parte del gobernador. Bueno, ese es el asunto. Entonces, ese nodo de negocios que se construyó para la cuestión eh, local, pero para muchas otras cuestiones, en las diputaciones federales, en las. En las, estata, en, la, en las estatales, etcétera. Bueno, hay que, hay que transformar el nodo de negocios, que es ahorita, fíjense, no, están haciendo, no estaban haciendo más que negocios ahí, y se permitía hacer negocios. Aquí hay una cuestión muy importante, Piri, que es precisamente la fractura que acaba de haber en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, al haber esa fractura que, que se vivió con el PMUDEC, Precisamente se empieza a resquebrajar este, este modelo. Entonces hay que aprovechar esa fractura ahorita para incidir muchísimo más y tratar de regresar ya de una manera definitiva en 2021 al modelo de órgano del gobierno, de a, a, a un gobierno este, esencialmente de alta gestión. Eso es lo que debemos de buscar, yo digo y es mi opinión. Entonces ese es el reto para los ciudadanos. Eh, en un momento más y después que avance la discusión, plantearé algunas formas de resolver esto. Gracias. Gracias, licenciado. Licenciado Santibáñez y licenciado Siliceo, por favor. Gracias, gracias, doña Paloma. Mira, Carlos, el problema que hoy se enfrenta la ciudad de Guanajuato o el municipio de Guanajuato es, yo lo veo en tres formas. Uno es fundamental, honorabilidad es absurdo que nos digan que el observatorio quiere poner un candidato. a modo, por favor, eso es, de, eso es de primaria, esas tonterías. El observatorio no pone a nadie. El observatorio observa, valga, y dice esas son las características que se requerirían. Que, pero yo lo que sí insisto es, hoy más que nunca se requiere honorabilidad y responsabilidad y capacidad. Y si no reúnes esos tres requisitos el próximo ayuntamiento con un presidente municipal, Guanajuato se va a ir al agujero. Yo no digo nombres, que el Guanajuato sea un ejercicio de buscar la gente que tenga esos tres requisitos que yo, José Laluz, se establezco. Y finalmente, sí me gustaría subrayar algo. El ser miembro de un partido político no es vergonzoso, o haber sido. No es vergüenza ser miembro de un partido o haber sido. Eso es un, una torpeza. Uno puede pertenecer al partido que hay que decir que no estés de acuerdo con la dirigencia política, eso es una gran diferencia el día de hoy. Esa es la gran diferencia. Y, por lo tanto, no hay que confundir. Si es de un partido o no es de un partido, lo que hay que buscar es las gentes que cumplan con esos tres requisitos, que ya los dije, para participar en la contienda electoral. Si no hay esos tres requisitos, volveremos otra vez al tema que hoy hay un quebranto en el ayuntamiento, y hay un quebranto en la ciudad, eso es indudable Sin Mapaje es un desastre porque es un coto de poder y ya me golpearon en Facebook porque dije que era un coto de poder, y como eso hay muchas cosas que tenemos que romper esos vicios que están dejando a Guanajuato enterrado en un agujero que no vamos a salir pronto si no escogemos las gentes adecuadas para la ciudad, ese es mi punto de vista, Paloma Gracias, licenciado Siliceo, por favor Sí, no, yo creo que también no debemos de hablar solamente para los ciudadanos, que sí son nuestros eh, eh, focos de interés, el foco de interés del observatorio es el ciudadano de todos los días, eh, común y corriente. Pero también tenemos que hablar a la conciencia de los partidos políticos. Los partidos políticos hoy ya no están representando... Eh, ideologías que hagan que quien pertenece al partido X empiece a pensar, como dice en su declaración de principios, los partidos en ese sentido están deshechos, no es cierto, porque hemos visto cómo eh, ciertos liderazgos han brincado de, de la derecha a la izquierda, etcétera, ¿Sí? entonces ya los, los partidos como que no tienen sentido. Entonces hay que llamarle a los a los a los a la conciencia de los partidos políticos para que asuman dos cosas. Uno, lo primero, si a las gentes que respaldaron en el pasado y que ya estuvieron en el gobierno lo hicieron mal, no los propongan nuevamente para una reelección, por favor. Y si no han si van a poner ciudadanos nuevos que nunca han estado en el ejercicio de poder, bueno, que sean personas que sospechemos, por lo menos sospechemos, que cuando están solos, hacen lo que han dicho que harían cuando están en sociedad. Es decir, que sean personas íntegras. Porque yo le agregaría a lo de la honorabilidad del piri la integridad de la persona. La integridad es aquello que hace uno cuando está uno solo y nadie lo ve. Eso es lo que necesitamos personas de ese tipo para que puedan ejercer un gobierno de calidad, de alta gestión, como señaló Carlos Arce. Es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, licenciado. En, en un momento, si me permiten, nada más para cerrar este bloque, yo quisiera también dar mi opinión al respecto y enseguida voy a dar lectura al posicionamiento que emiten varias organizaciones en torno al décimo aniversario del primer plebiscito en la ciudad y en el estado. Entonces, eh, con respecto a mi opinión, yo voy a compartirles algún eh, material que he preparado para esta ocasión. Mm. Y retomo así íntegramente las palabras del, del licenciado Siliceo, si bien es cierto que nuestro interlocutor en, en el observatorio es la ciudadanía, también, también hay que decirlo y aquí tomo también las palabras del, del licenciado Santibáñez, los Miembros de los partidos políticos también son esa ciudadanía a la que nos a, a la que nos referimos. Entonces, me parece un agravio, una falta de respeto que los partidos políticos presenten candidatos sobre los que recaen sospechas de corrupción. Y, y en este sentido, creo que la ciudadanía debe exigir a los partidos políticos los mejores perfiles para sus para sus candidaturas. Nada más haciendo un recuento que me parece que esta administración municipal capitalina presente es un excelente muestrario de conductas indebidas. Entonces, aquí tengo solo algunas muestras. Hemos observado que sistemáticamente la administración miente como tal. En, en el ángulo superior del lado izquierdo hay una fotografía que se toma el presidente municipal en el interior del Museo de las momias de Guanajuato, pomposamente anunció que era con los comerciantes para presentarles y socializar el proyecto del nuevo museo, lo cual ocurrió después de muchísima presión y, y debo decir que fue una simulación, porque ahí no hay comerciantes sino trabajadores del municipio. Bueno, enseguida tenemos un corazón que se instala en la subterránea, no, no recuerdo exactamente cuántos millones de pesos costó, pero yo creo que esos millones habrían sido mucho más útiles para fortalecer cualquiera de las áreas de la administración municipal, por ejemplo, alumbrado, alumbrado en los callejones, en fin, seguridad, cualquiera, cualquiera, sin duda, los puentes que hacen falta en las comunidades. Es decir, hemos visto una administración... Mmm, que no está comprometida con la veracidad, que sistemáticamente miente, una administración incapaz de identificar las prioridades ciudadanas, entre otras creo que son seguridad, gestión de residuos sólidos urbanos, por ejemplo, últimamente hemos visto mmm, muchísimas desviaciones. La, la imagen que tenemos enseguida hacia la derecha es nada menos que el arañazo es decir, hemos visto también una administración que está concentrada en priorizar sus asuntos, es decir, en desviar los recursos públicos hacia, hacia sus fines privados. Una carretera que se abre para dar acceso al terreno particular del suegro del alcalde. Entonces, y vemos un incremento, un, una adición mmm, extraordinaria en el costo de acceso al Museo de las Momias de Guanajuato, exclusivamente para crear un, una ventaja comercial de los negocios de su esposa y de su suegra. Entonces, eso sí es sistemático en este gobierno, esa, esa tendencia. Luego, también en la imagen del, del cuadro eh, inferior de la derecha, tenemos una de las infinitas manifestaciones que se han llevado a cabo en la presente administración municipal, porque no hay una gota de sensibilidad. ¿Cómo podemos esperar una, una representación exitosa con una administración que desatiende el clamor de la ciudadanía y de, desde hace muchísimo tiempo diversas agrupaciones sociales han exigido su renuncia, lo cual todavía no vemos que ocurra. Luego, y esto es solo un ejemplo, ¿no? tenemos aquí el perfil que ofrece la, las plataformas institucionales de transparencia, el perfil del titular de la Dirección Municipal de Cultura y Educación. Entonces, no deja de llamar la atención que en una ciudad universitaria, una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, tengamos a un director de cultura sin un grado de licenciatura. Por supuesto que no dejamos de reconocer la existencia de, de personas muy valiosas y muy brillantes que no han transitado, que no han tenido la oportunidad de transitar por las aulas, que no tienen una educación formal, pero sí son impecables, que son intachables. Sin embargo, este señor no, no forma parte de este selecto grupo. En fin, entre las curiosidades, y también tenemos funcionarios que están inhabilitados o que tienen antecedentes de, pues, de conductas, de, de corruptelas. Pues otra de las, de las características de esta presente administración es, es la incompetencia y es el desconocimiento entonces aquí por ejemplo en el caso concreto de las momias porque esto sí me parece de lo más escandaloso se otorga una autorización ilícita promovida por el propio alcalde en beneficio del propio alcalde para disponer de las momias con fines culturales y de promoción turística lo cual contrasta con lo establecido en la ley general de salud que explícitamente asigna como destino único el, la, los restos humanos, los fines educativos y de investigación. Y una disposición que no esté contemplada en la ley es ilícita. Entonces, sin embargo, a pesar de que se trata de una ley general de salud, aquí en Guanajuato se otorgan atribuciones en contrasentido para el alcalde. Entonces, Mm, me pareció conveniente, me pareció oportuno mencionar aquí algunas citas célebres que me parecen también pues pertinentes y oportunas, apropiadas. Esta cita de Martin Luther King, "Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad." Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya. Paulo Coelho, "El que paga para llegar llega para robar. Carlos Gaviria Díaz. Cuando un candidato invierte millones y millones en su campaña, no es un candidato, es un empresario. Cuando sea alcalde, solo pensará en sacar lucro, provecho y en lo que menos pensará será en la gente. Jamás combatirán la pobreza porque necesitan de ella para ganar las elecciones. Y esto se hila muy bien con lo que ya decía Carlos Arce. Esta es una reflexión. Yo creo que un momento de, de, de elecciones es un momento crítico. Y tenemos que valorar a los candidatos, yo diría que con dos dimensiones. Un análisis en dos dimensiones. Por una parte, el pasado: quién es, de dónde viene, qué ha hecho, qué antecedentes le conocemos. Y también las propuestas. La trayectoria, que como bien decía Guillermo y, y el licenciado Santibáñez que sea íntegro, que sea honesto, trabajador, que, que pueda ofrecernos transparencia, que ha, que ha sido una de, la, de las grandes exigencias insatisfechas en, esta, en este gobierno municipal. Que tenga un conocimiento del marco jurídico, que, que no haya más acuerdos que contrarresten o, o que choquen con las leyes federales y estatales incluso. Que tenga capacidad de priorizar, pero también mucha receptividad social para que prioricen función de las demandas ciudadanas, no de sus intereses. Y por supuesto que, que tenga profesionalismo y que pueda pensar en perfiles también muy capaces para que le acompañen en la administración municipal. Y desde luego que tenga propuestas pertinentes y que sean congruentes con las expectativas de la ciudadanía. Esta radiografía mmm, es de un documento, en otra ocasión creo que ya lo he aludido, el Índice de Desarrollo Democrático. Y también coincidente con las palabras de Carlos Gavira Díaz, que, que ya leíamos hace un momento. El uso social, de la, el uso político de la pobreza. Guanajuato, según este documento, según este instrumento, ocupa el lugar número 15 en el 2019, pero también ha ocupado el lugar número 21. Aquí vemos que, la demo, que, el, que el, de las cuatro dimensiones que evalúa este índice, democracia de los ciudadanos, de las instituciones, social y económica, Guanajuato está peor evaluado en la democracia social. Eso significa que es uno de los estados que menos presupuesto asigna a salud y a educación. Es decir, hay una conveniencia, hay un gusto, porque la, porque la calidad de vida en Guanajuato no sea tan alta. Aquí necesitan pobres los gobiernos para que sea fácil comprar los votos. A veces un calentador, a veces, ¿qué otra cosa se regala? Bueno, láminas. hasta lo que no se regala. Todos. Pollos, perdón. Pollos. Pollos, regalan pollos, ah, regalan despensas, alimento, despensas, ah, láminas para Y también, ajá, exacto, exacto, gracias. Y también el ofrecimiento de trabajos temporales. ¿Por qué es conveniente que la población no mejore su calidad de vida? Para que se puedan dar esas dávidas y no se requieran otras de mayor costo. Para punto. que sea fácil comprar el voto. ¿Y por qué hay que comprar el voto? Esta es otra radiografía de las elecciones anteriores. Entonces, tenemos aquí eh, el, los partidos en el renglón 4, en la fila 4, en la fila 5, el número de votos que cada partido ya. ganó en la elección a alcaldía, y en la fila número 6, el porcentaje que esa votación representa con respecto a la lista nominal que, que observamos en la columna J. Aquí abajo en, en, I, en la celda de referencia I-12, tenemos 67,157 votos válidos en la elección a alcaldías ayuntamientos del 2018. Es decir, el 49% de la población manifestó su orientación electoral. Es decir, el 49% de la población eligió al actual gobierno. De ese 49%, solo el 19.9% eligió al PAN. Es decir, el 80% de la población o no votó o no respaldaba al PAN. Es decir, no nos engañen, no es que él tenga... La tendencia no es que él esté, tenga una base social de respaldo. Estamos hablando de voto corporativo por las estrategias que, que hayan sido. Entonces, sí es indispensable que la ciudadanía reaccione. Coincido completamente con la maestra Carla. Nuestra participación no termina en las urnas, pero, pero sí empieza ahí. Es decir, hay que ser críticos, hay que estar muy atentos, pero también hay que votar. Si el 50, 51% de la población hubiera ejercido un voto crítico, quizá ahora tendríamos otro gobierno. Y ahora mismo estamos en, en la víspera de un proceso electoral. Necesitamos de ese 51%, necesitamos el voto crítico de la ciudadanía. Hacer un análisis muy concienzudo de los perfiles y de las propuestas. Y sí exigimos, me sumo a la propuesta del al planteamiento del, del licenciado Guillermo. Sí exigimos a los partidos políticos que nos presenten personas íntegras. Excelente. Y dicho, dicho lo anterior, yo eh, retomo, como ya lo había anunciado, la lectura del posicionamiento que suscriben las organizaciones Rescatando los Picachos, Consejo Ecologista Guanajuatense, Movimiento Colibríes de Guanajuato, Guardianes del Camino Antiguo de Marfil y Defensores del Territorio Guanajuatense, Mitoteros y Mitoteras de Guanajuato, en torno a los 10 años de la, eh, del plebiscito por la bufa, a la opinión pública. Con motivo del décimo aniversario del plebiscito en contra de la urbanización de la bufa, no podemos olvidar la razón central que nos hizo salir a la calle a votar por el no. Oye, la Pablo... Paloma, perdón, pero lo leímos al principio, ¿no? Pero no es... estaba al aire, Carlos, no estaba al aire. Ah, perdón, perdón, perdón, disculpa. Sí. Adelante. Gracias. No podemos olvidar la razón central que nos hizo salir a la calle a votar por el no. La ciudadanía guanajuatense quiere sus cerros. La identidad que nos ofrece, el paisaje que nos proporciona los servicios ambientales que nos brinda y la calidad de vida que gozamos. A diez años han pasado cuatro administraciones municipales sin que se garanticen nuestros derechos a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, así como el acceso a la cultura y al ejercicio de nuestros derechos culturales establecidos en los términos del artículo cuarto constitucional. Aparentemente, la bufa está protegida Sí, porque su uso Ay, del sí, suelo maestro, qué bueno que, me, que, que se acuerda, sí. Como estaba hace 10 años, pero esto no es suficiente. Como tristemente hemos presenciado, en los meses pasados con la falta de aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, la responsabilidad municipal en administrar el uso del suelo responde a criterios políticos y acuerdos oscuros con particulares sin posibilidad de entablar un debate serio y fundamentado que nos permita tener un plan municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial que cumpla con la normatividad aplicable vigente. En este sentido, vale la pena resaltar que el municipio sigue sin contar con un reglamento de ecología y tampoco se ha actualizado el reglamento de zonificación y uso del suelo la bufa, el hormiguero y los picachos son un ecosistema vivo, funcional y relevante a nivel regional. La conservación de un ecosistema no solo requiere limitaciones a la urbanización, requiere también acciones de conservación y restauración, acciones específicas para combatir la erosión, la deforestación, los incendios, etcétera. Asimismo, requiere acciones coordinadas y concertadas entre autoridades gubernamentales, propietarios, academia y sociedad civil. Por eso, a 10 años, seguimos pronunciándonos por la necesidad de una área natural, eco, natural protegida estatal que bajo la dirección y asistencia técnica de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, garantice un manejo adecuado del ecosistema con un plan de manejo y un consejo consultivo honesto y comprometido con su labor. A 10 años del plebiscito que nos impulsó a organizarnos en contra de una decisión ilegal de la administración municipal, la ciudadanía guanajuatense ha tomado conciencia de la importancia de la participación ciudadana en la arena pública. En estos 10 años han surgido muchas organizaciones ciudadanas, diversas y heterogéneas como la misma sociedad, pero unidas por la convicción de ejercer nuestro derecho a participar en la toma de decisiones públicas que nos afectan. En estos 10 años hemos aprendido a ser ciudadanos, a caminar juntos y a hacer valer nuestros derechos. Hemos tenido dificultades, pero hemos logrado tener una presencia constante en el devenir del municipio y detener urbanizaciones ilegales en la área natural protegida Presa de la Purísima, contra Garigón, en Santa Rosa, contra Cugurzola, la construcción del puente en el camino antiguo sobre el río Guanajuato que daba acceso a la quinta marfil y el camino en las enredaderas, conocido como el arañazo. Hace 10 años, la necesidad de defender la bufa despertó la voz colectiva de una ciudadanía responsable que ama su tierra y ya nadie nos va a parar por una área natural protegida estatal para proteger con acciones la bufa, el hormiguero y los picachos. Eso es bien importante que leíste, Paloma, y tomo la palabra Arrebatadamente, porque hubo gente que estaba diciendo que nos apropiamos del movimiento de la uva No, lo único que estamos es platicando lo que el comunicado de o sea, llegue al grupo. Nosotros no somos los dueños de esa manifestación. La ciudad es la dueña de las manifestaciones. Y tal parece que en Guanajuato hay grupos o unos pequeños grupos que, es, que se sienten dueños de la ciudad y que ellos solo pueden protestar, que ellos solo pueden obrar. Pueden ser obras, pueden poner regidores. Ese es el gran reto: Arce, romper esas jetaturas que tanto daño nos hace. Qué bueno que leíste eso, Paloma. Le doy la palabra a la maestra Carla y enseguida al licenciado Arce, por favor. Gracias. A ver, Carla. Sí, no, pues me parece muy interesante que, que esté respondiendo la gente y, y, y muy bonito también. Eh, al final del día, pues la gente va a defender lo que es suyo, lo que me parece también un poquito, eh, no, es, no es un plan del que urge, debería de ser un programa y por lo que leíste, Paloma, no es un plan municipal de desarrollo, debe, debería de ser un programa, ya existe un plan municipal de desarrollo urbano, de este se debe de derivar el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, que es lo que sí hace falta. Ahora, eh, dicen que la defensa de todos los cerros, hay que recordar nada más que no to, todos los cerros, pues son todos los cerros que están alrededor. Ahorita, pues sí, el enfoque es la bufa porque son los 10 años, pero recordemos que tenemos cerros maravillosos como el Cerro de Sirena, el Cerro del Meco, todos los cerros que tenemos alrededor de la ciudad que se nos están olvidando y que están siendo alca alcanzados por la urbanización. Que efectivamente todas esas acciones que se están haciendo en contra del medio y en contra del medio físico y en contra de la eh, pues de, de la sociedad porque al momento de ser geosímbolos o al momento de ser parte de la sociedad como símbolos de pertenencia y de identidad están atentando en contra de los cerros también es importante mencionar que no son los únicos o sea no nada más hay un arañazo si seguimos buscando va a haber muchos arañazos aquí en Guanajuato y que responden eh, desgraciadamente a las necesidades y a los intereses de los que están en el poder. Entonces, pues sí, yo felicito mucho a los movimientos y, y, se, y un reconocimiento público por toda esta labor que van haciendo, pero este, sí, eh, pues, pues que el enfoque no sea nada más hacia una cierta área, que quedan muchos cerros por defender y que todos nuestros cerros son importantes. Claro, claro. muchas gracias por la aclaración, maestra. Licenciado Arce, por favor. Bueno, eh casi, casi eh, referenciando al, al, a, a la leyenda que, que tiene puesta el monumento al pipila, aún hay muchos cerros, este, no por incendiar, sino por fundar <risas> en Guanajuato. Claro. Muy bien, Carla. Pero a ver, voy a tratar de enganchar este asunto de los 10 años con, con el tema que estamos tratando, que es el de la, las perspectivas electorales y políticas del municipio para, para, el, para el próximo año. Eh, a ver, yo lo que comenté es que nuestro ayuntamiento realmente es un nodo de negocios, así está construido y así se ha venido construyendo en, las últimos, en los últimos trienios y ese es el problema precisamente de los cerros, ese es el problema de... de de la frontera entre la ciudad y las zonas de conservación. A ver si el, no, si, si el ayuntamiento es un nodo de negocios, pues ¿a dónde está el dinero? ¿Dónde está la posibilidad de crear riqueza rápida? Pues ahí, en comprar terrenos a tres pesos y venderlos a tres mil pesos el metro cuadrado. Ese, ese es el, el tema. Por eso el asunto del ayuntamiento es vital. Porque hay que transformarlo de nodo de negocios a nodo de gobierno. Cuando es nodo de gobierno y es un, un, un órgano de gobierno, lo que hace el ayuntamiento es proteger lo que se debe de proteger y fomentar lo que se debe de desarrollar. Y eso está en las leyes, está en las leyes de asentamientos humanos, en el en el código territorial, etcétera, en una buena vigilancia sobre la ciudad, en una buena gestión de desarrollo urbano y de desarrollo ambiental. Esa es la diferencia. Entonces nos estamos quejando por algo donde el problema, el origen del problema está ahí en el ayuntamiento. Qué bueno que sacaron estos temas y que leíste eh, este posicionamiento de nuestros compañeros eh, de, de, de organizaciones ciudadanas en Guanajuato. Entonces yo me he puesto a pensar, ¿cómo le haces? Porque este es un problema de la clase política, es un problema de corrupción política, eh, es un problema pues de cómo se distribuyen las candidaturas en los partidos políticos. Y si los partidos políticos están sujetos a la partidocracia y no a la democracia interna, porque ya vimos que no hay no hay ninguna intención de proponer la posibilidad de elecciones abiertas, elecciones primarias obligatorias y abiertas a los partidos. Bueno, ¿cómo se le puede hacer de una manera práctica en este momento? Ahorita se me ocurre, a ver qué piensan ustedes, por ejemplo, de pues, convocar a las organizaciones este, sociales, a, a, a los grupos ciudadanos, eh, que militan aquí en Guanajuato y que están preocupados por Guanajuato, a formar, ¿cómo lo denominaría yo? Un filtro ciudadano. Un filtro ciudadano para las candidaturas, no solamente para alcaldes, sino para las propuestas a ayuntamientos de los diferentes partidos. De tal manera que si en esas propuestas van personajes realmente impre impresentables, pues la, la propia ciudadanía llame a no votar por ese partido político, a desecharlo de la lista para que no lleguen a la regiduría siquiera, que no puedan obtener una regiduría, porque ese es el juego me, este, matemático que tienen. No sé cómo lo veas, Carla, por ejemplo, ese es el juego matemático, quieren conseguir los, los votos necesarios para una regiduría, ahora para dos, para que el que pierda pueda entrar. Entonces hay que romperles este juego. Y una de las formas es que los propios ciudadanos generen esto que yo llamo un filtro ciudadano. A ver, pues, que se junten las organizaciones ciudadanas, evalúen las candidaturas y digan, a ver, por este partido no vamos a votar porque lleva en la lista a Juanita, a Chuchita, a Pedrito, a quien sea, que son impresentables, que ya sabemos que nada más van a hacer negocios. Es la tercera vez que son regidores o la segunda vez hicieron esto y esto y esto. Esos es fuera. No hay que votar por ellos. Bueno, los ciudadanos pueden hacer lo que pueden hacer. Pero eso sería, yo creo, una criba muy, muy interesante. Y eh, sería directamente la participación de los ciudadanos pues para filtrar y para aclarar y para mejorar el ambiente de las candidaturas a regidores, a síndicos y alcalde. Yo creo que eso podría, podría ser un instrumento valiosísimo para la ciudadanía si realmente las organizaciones ciudadanas y la densidad ciudadana de, de organizaciones ciudadanas que tiene Guanajuato, pues les da este criterio a los ciudadanos, al, al pueblo de Guanajuato, para que a la hora de emitir su voto, pues no lo emitan por cualquiera, sino sepan en dónde hay semáforos rojos, en dónde hay amarillos y dónde hay semáforos verdes. Eh, hay que poner contra la pared a las organizaciones políticas en este sentido, porque si no, ellos van otra vez a la creación de los nodos de negocio, porque eso es lo que les ha funcionado y es un gran negocio. Es un gran, gran negocio. Ya lo estamos viendo. Quien está ahí, pues acaba teniendo este, la organización a su favor, el gobierno a su favor para promover sus intereses, sus negocios, fomentarlos y llevarse de corbata a toda la, a to, a todo el municipio. Entonces, pues yo no sé qué piensen, cómo ven eso de crear un, un, un filtro ciudadano. Este, yo, eh, a mí me parece una, una excelente idea, Carlos, y también me hace eh, reflexionar que Guanajuato es de las ciudades con una arquitectura muy, eh, con un espíritu español. Y recordando la ciudad de Valencia, en Valencia, España, tienen una tradición que me parece que se haría muy bien con esta idea de, de un filtro ciudadano. Allá les llaman fallas. Entonces, en una fecha determinada del año, los valencianos, los habitantes de la ciudad de Valencia, construyen unos eh, monigotes gigantes de papel, maché, con las caras de la gente más indeseable del pueblo, y las queman. Y ese es un mensaje para los partidos políticos. Por supuesto que ningún partido político va a proponer a uno de los quemados en las, en las fallas valencianas. Y Guanajuato, si creáramos esta tradición de hacer esos monigotes con la apariencia de aquellas gentes indeseables del pueblo, estoy seguro que los partidos pondrían atención y no los pondrían de candidatos como lo han venido haciendo en los últimos años. Una maestra observación. Carla. Aquí ah. tenemos a los Judas, acuérdense. Claro. A ver, licenciado Santibáñez y maestra Carla. Sí, rápidamente Tomás, eh, recuerden el tiempo. La gente que nos escucha, dice que es muy largo nuestro programa, eh, Memo, acuérdense de eso. Esto hay que fijarnos un tiempo para cerrar ideas, para que la gente nos escuche claramente y no pierda... La atención al programa de Facebook Live sí. del observatorio. la palabra a Lolita porque siempre lo pide al final y luego no habla. <ríe> a ver, la sigue forma. la maestra Carla y enseguida nuestra compañera Lolita, por favor, en ese orden. Uh -huh. A mí me parece bien interesante la propuesta que está diciendo Carlos porque ahí convergerían pues, muchas líneas ¿no? y podríamos ver realmente la importancia de la sociedad civil en estos esquemas de gestión, es decir, buscar una gobernanza o una gobernabilidad, mejor dicho, democrática social con una autorregulación social y una producción política y con esta acción colectiva que se pueda formar Podría haber diferentes lógicas de conformación, obviamente, pero sí podríamos hacer estos filtros que está eh, diciendo Carlos, como qué actores están participando, cómo emergieron estos actores, cuál es la lógica de la articulación de ellos para producir una acción eficaz por el municipio y pues también verificar la legalidad de la participación. ¿Y qué poder les permite tomar decisiones? Eso es bien importante. ¿Cómo están articulados? ¿De dónde vienen? ¿Y con quién están ligados? Porque sí, efectivamente, que estés en un partido no quiere decir que, que creas fielmente en ese partido. Vemos los chapulinazos que hay de un lado a otro y que finalmente pues, no nos llevan a nada bueno tampoco. Entonces, yo sí soy una fiel creyente en mi frío, duro corazón tolstoísta, de que el, el, la gente es la que debe demandar. Muchas gracias. Lolita, por favor. Eh, de acuerdo. Eh, mira, yo también estoy a favor de lo que está comentando Carlos y que está reforzando Carla. Efectivamente, yo creo que la ciudadanía eh, unida en, en este tipo de asociaciones, de colectivos, es muy importante que se hiciera como una especie de convocatoria, sí pero que no fuera DOC, como las convocatorias que saca este Presidencia Municipal ahorita, como fue lo del CIMAPAC, donde el CIMAPAC ahí es, es, es el nido de toda la gente que no pueden acomodar y que no aparezca en, en, en la en presidencia, eh, la, la acomodan porque como es un centro descentralizado, aparece la nómina de CIMAPAC. Y ahí vemos que los regidores tienen a sus familiares, los periodistas, disque periodistas, Piri, te lo comento, el disque periodista, eh, Pseudo, que ni siquiera a eso llega, este tiene también ahí a su hijo trabajando, eh, la que fue regidora, Silvia, el que, fue, el que es el dueño del canal, tiene también ahí a su hijo, tiene a su nuera, bueno, en fin, es el nido de la gente que, eh, que, no se, que no aparece en la nómina de presidencia municipal y aparece en CIMAPAC. Y yo creo que sí debería de ser una convocatoria, ¿sí? se, que se saliera una convocatoria por parte de los colectivos, asociaciones, inclusive de ciudadanos particulares, de los que dice este nuestro querido Memo Siliceo, nuestro coordinador, los ciudadanos de a pie que también hagan este, sus propuestas de gente y que se lleve a cabo esa, esa depuración para que los partidos tengan opciones, ¿sí? Que esto es lo que la gente pide y es lo que la gente este, está solicitando, porque obviamente no vas a no vas a poner un, a una, no vas a, a dar un perfil de una persona indeseable <ríe> para que también o sea, lo puedan quemar. Eh, y bueno, a mí sí me gustaría, como dice Piri, este, leer un poco rápidamente las, los comentarios que, que han surgido en, en las redes que estamos, que estamos en, en vivo. Eh, si me permiten, no sé, eh, ¿están de acuerdo? Ok, dice, buenos días a todos, felicidades por el programa y apoyo a la moción. Necesitamos una persona íntegra, limpia, sin cola, que le pisen, como dijo el señor Silvio y que realmente le interese el municipio y su su, su, ciudad, su ciudadanía, perdón, sin favoritismo, sin compadrazgos y que realmente se ponga la camiseta y trabaje por Guanajuato y por los guanajuatenses. Guadalupe Pérez, necesitamos líderes que se preocupen y trabajen para el pueblo y no solo para unos cuantos. Felicidades a todos los que conforman el observatorio y gracias por informar a la ciudadanía. Antonio Ortiz Flores Castañeda, excelente, saludos. Luis Arce, vean el equipo completo, no solo es el ayuntamiento y su presidente, también es necesario el perfil de los diputados locales y federales para el trámite de los intereses del municipio leonora villegas cuando los partidos políticos dejen de lado el pago cobro de cuotas y seleccionen las planillas de síndicos y regidores con base a las capacidades y se finquen en la representatividad social de los de los perdón de los integrantes se conformarían mejores cabildos como verdaderos órganos de gobierno. Eugenia Rayas, las tonterías en las que se gastan los recursos. Uh, Mario Rodríguez Yebra tal parece que hasta hoy el perfil y los requisitos para ser funcionario público en los tres niveles son no cubrir el perfil, no reunir los requisitos básicos para obtener un puesto público, tener a los familiares y amigos en puestos estratégicos. Eh, Micaela, una manita arriba, Leonora Villegas, dice Paloma, durante 2019 el municipio destinó más de 4 millones de pesos en gastos de publicidad. Eh, Mario Rodríguez Llebra, de acuerdo con lo que comenta el licenciado Carlos Arce acerca de cómo funciona el ayuntamiento respecto al alcalde. Y Leonora Villegas eh, manda jajaja, ja, ja. eh, Mario Rodríguez Llebra, ese filtro es muy importante, licenciado Carlos Arce. Eh, Micaela dice que es excelente propuesta Leonora Villegas, esos consejos ciudadanos que son pura simulación son todo un caso esos son los comentarios que hasta ahorita han llegado y bueno yo, yo, yo sí quisiera hacer una pregunta eh, que me hicieron a mí eh, en lo personal, me preguntan que por qué pusimos expectativas electorales 2021 para nuestro municipio y pusimos y se pusieron este unas fotografías que si esos son los candidatos que por qué se pusieron esa, esas fotografías que Karen por quién va etcétera, entonces sí me gustaría mucho que, que se comentara esto ¿Quién lo hizo? Pues yo no sabía Memo. ¿Quién quiere responder? Sí, este, bueno, esos, esas fotografías que aparecen en la convocatoria para este programa son personas que han manifestado ellos su interés por participar en el municipio, entre sus grupos de amigos, y nos enteramos y las pusimos ahí. Pero no son los únicos, ¿eh? Son los, digamos, de los más conocidos. Claro. Gracias. Y yo creo que lo importante de este programa, a ver, a ver. Este, fíjense que hasta ahorita no hemos hablado de candidaturas, hemos hablado de cosas muchísimo más importantes, que es la parte conceptual, que es la parte del reto que tiene la población, que tienen los ciudadanos de Guanajuato para el próximo año, para el 2021. Entonces, lo que estamos construyendo es una narrativa ciudadana sobre la elección. Eso, eso es mucho más importante que ponernos a hablar de, de, de las posibilidades de Juanito, Pedrito, o, o Mariquita, etcétera. Podemos tratarlo, digo, no hay ningún problema para tratarlo, pero esos son los lugares comunes. Lo que es diferente, eh, y está siendo diferente en este programa, es, es, es eh, el acercamiento a la problemática electoral desde la parte conceptual, desde ¿Qué es lo que se necesita para tener un buen gobierno? La elección de municipios, eh, para gobernar municipios, eh, esencialmente se trata de la elección para construir buenos gobiernos. Entonces, lo que estamos planteando aquí, que tiene muchísima más profundidad, es ¿qué necesitamos en Guanajuato para tener mejores gobiernos? A ver, conceptualmente lo que estamos viendo es pasar de el nodo de, del nodo de negocios del gobierno botín, ya se me había olvidado el término, del gobierno botín, pasar realmente al órgano de gobierno. Y con eso habrá una mejora en muchos, en muchos de los temas que tenemos. Y para esto necesitamos tener buenos candidatos. ¿Cómo le hacemos para tener buenos candidatos en un sistema corrupto, políticamente corrupto, corrupción política, donde se ponen de acuerdo para conformar el nodo de negocios. Pues hay que romper el nodo de negocios. Una de las formas de hacerlo, me imagino, puede ser la construcción de este filtro ciudadano con la ciudadanía para que encienda focos rojos, focos amarillos y focos verdes para las planillas. No, no, no nada más para el alcalde, sino para las planillas. Claro que el alcalde hay que hay que hay que fijarle sus sus, sus sus focos también pero para toda la planilla decir esta planilla va en rojo esta planilla va en amarillo esta planilla va en verde entonces ojalá y todas las planillas fueran en verde porque entonces pues seguramente vamos a conformar un buen un buen ayuntamiento proporcionalmente con, con, con gente valiosa que piense diferente etcétera si no se trata de controles políticos sino al contrario de conformar un órgano de, de discusión, de problemas, de planteamiento de soluciones, etcétera, que es como está pensado. Sí. A mí me parece muy valioso esto. Sí. Gracias, Lolita, por compartirnos la pregunta que, que recibiste de, de manera particular. Y coincido con las palabras del, del licenciado Carlos, yo quisiera mostrar otro material en torno a la importancia de la planilla. Rápidamente. Este es un caso. El año pasado, en el mes de octubre, las momias salieron a Zacatecas. Y un medio, un medio que por supuesto no, no es local ni, ni está manoseado por la presidencia municipal, compartió la nota de que se había violado un acuerdo de protección. Este acuerdo fue resultado de la sesión 48, la sesión ordinaria de la administración 2006-2009 y se llevó a cabo en el mes de septiembre del 2008. Y en un momento se los voy a compartir. Pero me interesa mucho hablar de este caso por lo siguiente. Aquí vemos a algunos funcionarios municipales y, y también representantes de, de cámaras que respaldaron esa salida. Del lado izquierdo vemos a José Luis Camacho Trejo Luna. Pero esto es interesante por lo siguiente. Les decía que la sesión fue resultado que, que el acuerdo de protección en realidad fue un acuerdo más amplio que tuvo como propósito incorporar las momias en el catálogo municipal de bienes culturales del municipio de Guanajuato. Y nada menos y nada más que Camacho lo presentó en el ayuntamiento. Entonces me cuesta mucho trabajo pensar que una persona en el 2008 presenta un acuerdo y en el mismo explicita que para la salida de las momias se deba consultar al ayuntamiento y, y 11 años después, él mismo acompaña a la comitiva de las momias hasta Zacatecas, pero no toma en cuenta el asunto que tenía que someterse al aval del ayuntamiento. En esa administración en la que se votó por unanimidad el acuerdo de protección de las momias, Samantha Smith Gutiérrez y Marco Antonio Figueroa, eran también regidores. Hoy Samantha es la presidenta del DIF municipal, Marco Figueroa es el director de servicios públicos y nadie de ellos, nadie de los impulsores de este acuerdo, se preocupó por su cumplimiento. Entonces, me parece que es un hecho relevante y por eso lo compartí. Finalmente, quiero centrar la atención en esto. Necesitamos a alguien que priorice lo público sobre lo privado. Y peor aún, si lo privado es de su familia oye? ¿no me escuchan? centrar la atención en lo público necesitamos personas íntegras que sean capaces de priorizar lo público sobre lo privado que tengan la energía y la disposición de preocuparse por lo común por la colectividad en nuestras culturas originarias el que trabajaba por la comunidad ganaba en prestigio y en autoridad y no deberíamos reconocer una autoridad diferente credibilidad social integridad y trabajo por la comunidad a partir de la lealtad y la solidaridad, esa es mi reflexión excelente, excelente una acotación, que a, compartir? Perdón, una acotación a eso nada más Paloma eh, sí es, es un poco falaz esto que, esto que presentas entre público y privado. Eh, explico. Eh, yo creo que la verdadera, la, la verdadera focalización de lo público es cuando tú piensas en lo privado, pero piensas en lo privado como colectividad de intereses privados. Cuando tú juntas muchos privados, conformas lo público, entonces, hay que tener siempre esa referencia, porque muchos lo, lo, lo ponen así como contrapuesto. Lo público contra lo privado. No, hay que, hay que pensar en lo privado. A ver, por ejemplo, hay que pensar en la forma de hacer negocios en Guanajuato de cada uno de los ciudadanos, que es un asunto privado. A ver, si tú tienes una regulación que impide hacer negocios de manera muy, muy complicada, muy difícil en donde únicamente unos cuantos pueden hacer negocios en Guanajuato, porque así está la regulación, pues evidentemente no está democratizado a la economía de la ciudad. Tiene una barrera de acceso a los mercados, casi el común denominador de los ciudadanos, y nada más hay unos cuantos que pueden romper esas barreras y son los que pueden hacer negocios de manera formal en Guanajuato. Entonces, si tú juntas todos los problemas privados de todos los ciudadanos que quieren poner negocios o que deberían de tener una posibilidad de tener negocios fáciles, eso es lo que hacen en Estados Unidos. Hacer negocios en Estados Unidos, pregúntenles a, a nuestros a nuestros paisanos. Es facilísimo en Estados Unidos. Está democratizado el mercado. Juntas, juntas intereses privados, privados, privados y tienes un bien público. Entonces, este es uno de los problemas en Guanajuato que no se entiende muy bien o normalmente no se, no se habla sobre ello, pero es relativo a la democratización de los mercados, eh, de los mercados económicos. En este caso, por ejemplo, del turismo. ¿Quiénes pueden hacer turismo en Guanajuato? ¿Quiénes pueden meterse al negocio de, de, de, de, de, de hotelería, de restaurantería, bares? Eh, servicios turísticos etcétera hay que democratizar todo eso para eso son los trámites por ejemplo tienen que ser trámites mucho más sencillos de cumplir y por el otro lado evitar que haya haya vivales que sin cumplir los trámites informalmente estén prestando eh, servicios y entrando a los mercados sin cumplir con las reglas de los mercados entonces nada más hacer ese, esa, esa puntualización porque de esa manera ya se entiende muchísimo mejor eh, eh, la parte de los mercados. O sea, los mercados son la enorme cantidad de intereses privados que conforman finalmente un bien público y así tiene que ser visto. Y por eso el, el gobierno tiene que regular los mercados. Claro, claro. Cuando Agradezco no mucho bien. la aclaración. En este caso ha, ha sido muy, muy concreto porque vemos a una administración que beneficia los intereses familiares, pues, ya ni siquiera los, los, los privados. Su... Las familias, los cuates, los amigos sí pueden hacer negocios. Todos los demás no, ¿eh? Muchos de los que nos están viendo aquí, esos no pueden hacer negocios. ¿Por qué? Pues no eres cuate del alcalde y, y, y yo quiero ver los negocios de... Cualquiera de los que estamos opinando en contra, a ver si puedes hacerlo y puedes tramitar un, un, un, un permiso, etcétera, etcétera, eh, ante el municipio sin, sin que te pongan trabas y problemas. No, pues al contrario, son dueños del gobierno y para, por eso están ahí y eso es lo valedero. Entonces, esto es lo que hay que romper esta carcasa que está mal construida, que es un adefesio, es lo que hay que estallar y contra ello poner un gobierno que significa institucionalidad con instituciones que funcionen y que haga cumplir las leyes. no, es, no digo el concepto es muy sencillo llevarlo a cabo pues es lo complejo y en estos momentos sobre todo, quitarles de la mano a los partidos políticos, y, y más que los partidos políticos, como decía el Piri, agar, tomando en cuenta la reflexión del Piri, es quitarles a las dirigencias políticas ese poder de poner a sus compadres y a sus amigos. De eso estamos hablando. Ese es, ese es el gran reto para la próxima elección. Si logramos construir algo como este filtro ciudadano, yo creo que damos un paso importante. Porque, a ver, la democracia no es votar, Carla. La democracia no, no, no se concreta con ir a votar a las urnas. La democracia es una forma de vida, una forma de vida en común. Y luego de votar a ese, a ese grupo que se le dio el poder para gobernar a todos los demás, se les dio el mandato, por eso son mandatarios, tienen que hacer caso a lo que les está diciendo eh, la ciudadanía. Eh, se les dio el dinero también, se les da presupuestos del dinero privado que se convierte en público, pagas, impuestos, etcétera, etcétera, y se convierte en público. Entonces, ¿cómo tu dinero se va a gastar? Entonces, la siguiente parte de la, de, de, de la actuación democrática es la rendición de cuentas, es el seguir puntualmente cómo se va desarrollando eh, el, la, la, la gestión del presupuesto anualmente y por eso hay que estar encima de esto y por eso es, se inventó todo el asunto de rendición de cuentas de transparencia para poder tener la rendición de cuentas, sin transparencia no hay rendición de cuentas y entonces ya se ha sentido todo el trabajo de los ciudadanos entonces ese es el asunto no se acaba con ir a votar se necesitan las organizaciones ciudadanas yo celebro lo que están haciendo todos estos grupos eh, ambientalistas, la celebración de los 10 años, todo lo que se ha hecho, todos los esfuerzos de otros grupos, pues yo creo que es momento de culminarlo en la parte electoral para el próximo año. Yo creo que sería un, un gran avance para Guanajuato procurar este llamado filtro ciudadano. Gracias. Gracias, licenciado. La geóloga Carla y el licenciado Santibáñez, por favor. Sí, precisamente por eso yo decía, Carlos, a un principio que en la sociedad mexicana o, o el esquema de democratización social mexicana que tenemos es a través del sufragio, pero que ahí no, no acaba todo, o sea, bien lo mencioné, las diferentes formas de participación y los mecanismos que necesitamos. En cuanto a lo que decías de, de que sí tenemos que marcar esa diferencia en el mercado, no es que esté mal el mercado, es cómo está este esquema de mercado o de, vamos a, a decirlo como es la palabra, de capitalismo cómo se mueve aquí en el municipio de Guanajuato. El cronicapitalismo, gangsterismo o el, o el capitalismo de compadres, ¿no? Lo que bien decías tú, solamente mi amigo, y nepotismo también además, porque o mi amigo o mi familiar son los que pueden tener los negocios y de ahí la demás gente no puede. Eh, recordemos también de dónde viene esta democracia, democracia social mexicana, que viene del gobierno paternalista, institucionalizado desde hace muchos años, entonces con su Ley de Desarrollo Rural Sustentable cambiaban el apoyo por votos de las comunidades y así fue como empezaron a ganar votos, ganar votos y entonces es una fórmula que no les ha fallado, ya lo estuvimos también mencionando aquí, Paloma bien lo decía, ahora dan pintura, dan tejabanes, dan eh, no sé, láminas y calentadores. Entonces sí es bien importante que la sociedad despertemos y que no, de, no, no vendamos nuestro voto, porque al final del día sí va a tener una repercusión. Tenemos que buscar la democracia, no nada más representativa. Termino con lo que, con lo, con lo que comencé mi intervención. No nada más esa democracia de votar y ya. Busquemos la democracia participativa, la democracia también crítica, la democracia propositiva. Y con eso finalizo mis intervenciones. Gracias. Licenciado Santibáñez, licenciado Siliceo, por favor. Yo quisiera, para finalizar mi intervención y el programa del día de hoy, dejar muy en claro que el observatorio en el que soy miembro, nunca obligamos ni a Delgado Zárate para que diera los permisos de Cucursola o el del arañazo o que violara la ley como lo ha hecho flagrantemente. Nunca obligamos al presidente municipal a mover las momias él violó la ley y nunca obligamos fíjense bien esto a que el cabildo votara en contra del modesto de una gran mayoría cuando había cientos de violaciones o nunca obligamos al CIMAPAC a que hiciera la falta de transparencia que tiene en la famosa presa de la intranquilidad todo eso son hechos cometidos por ellos, que cobran un sueldo, y ellos son los que han marcado su conducta de una manera muy ilícita, como es Cucurzola, por decirlo. Esto no tenemos que dejarlo subrayado para el público que nos escucha, que nosotros no fuimos los que violamos la ley, o que estamos traficando influencias, o que pertenecemos a Guanajuato Botín. Ellos son los que están en ese juego, y lo que ha hecho el observatorio es simplemente señalarlos. Con eso termina mi conclusión. Los hemos señalado a su labor ilegal que han cometido. Licenciado Silicio, por favor. Sí, muchas gracias. Llevamos una hora 35, ¿eh? Yo, de ahorita le voy a dar las gracias a Lolita Montenegro a Carla Piñón, a Ángel Arcos, Carlos Arce, Silvia Álvarez y Alpiri y a Paloma Robles Cayo por su presencia en esta sesión del Observatorio Ciudadano y además quiero dejar como última idea este, la invitación para que los ciudadanos creen sus filtros en torno a su colonia, a su barrio, no se esperen a las instituciones que ya existen, los grupos organizados. Estos ya existen. Ustedes, ustedes necesitan eh, reunirse, organizarse y decir a quién no aceptarían para que los gobierne y a quienes recomiendan para que los partidos los postulen a las diferentes candidaturas. En la próxima elección. Muchas gracias, buen día, nos vemos la próxima semana en el Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Buenas tardes, buen provecho. Eh, buenas tardes.